En esta ocasión quiero hacer un recorrido por las diferentes páginas o sitios oficiales de Joomla con el fin de hacer un reconocimiento de las utilidades o de los recursos que la comunidad de Joomla nos brinda para ir fortaleciendo un sitio eh, o una plantilla en Joomla. Eh, he recopilado algunos sitios dentro de los cuales vamos a ir conociendo para que ustedes vayan teniendo en cuenta entre su biblioteca y, eh, y que a su vez tengan algunos recursos por ejemplo, el, el primer sitio eh, se llama www.yumla.espanish.org es el sitio oficial en español de Yumla de este sitio lo vamos a utilizar o vamos a utilizar este sitio para poder hacer o bajar dos recursos, el primero Bajar el recurso en este caso, si tenemos la pantalla de la plantilla Joomla 2.5, de él vamos a bajar el pack ¿sí? para poder administrar en idioma en español del front-end y el back-end de la plantilla Joomla. ¿Eso para qué sirve? Algunos, en algunas situaciones, cuando nosotros vamos estamos trabajando en un servidor de ambiente remoto la instalación de Joomla siempre se hace por defecto en el idioma inglés ¿Qué nos, sirve, ¿Qué nos sirve este paquete a nosotros, nos sirve que cuando nosotros queremos leer algunos elementos de la plantilla y están en inglés pues para algunas personas se nos dificulta este recurso nos va a facilitar poder modificar tanto el back end como el, como el front end de la, de la plantilla poderlo pasar a español, eso lo vamos a utilizar más adelante otro elemento que aquí vamos a utilizar vamos a, a irnos a extensiones y en extensiones vamos a bajar un más adelante un recurso observen aquí esta es otra página muy interesante de Joomla que nos brinda todas las extensiones todos los componentes que en algún momento podemos utilizar de Joomla observen aquí extensiones extensiones de administración de comunicación de contenido cronológico todos los elementos de las herramientas web 2.0 que en algún momento nosotros queremos utilizar de Joomla lo podemos bajar de esta página ¿Cómo se llama esta página? extensiones.joomla.org es una página bastante interesante que también vamos a utilizarla y ahí vamos a bajar algún recurso elemental vamos a conocer otra página vamos a extensiones Joomla yo lo he denominado así y de aquí también vamos a utilizar vamos a bajar un editor y vamos a bajar un explorador que necesitamos trabajar básicamente en la plantilla cuando una vez lo utilizamos en Joomla esta página se llama extensiones.joomla.org ¿Sí? esta página es fundamental tenerla en nuestra biblioteca si, trabaja, si empezamos a trabajar con Joomla porque nos brinda de alguna u otra manera todos los recursos adicionales aunque algunos se repiten de la página principal de Joomla nos brinda algunos recursos adicionales que en la página oficial no se encuentran. pasemos a otra a otra página por ejemplo plantilla Joomla en esta página nos brinda la posibilidad de observar algunas páginas de la versión, en este caso estamos observando plantillas Junla, sí. esta página se llama punto plantillas, observen ustedes que es diferente a las anteriores y nos brinda la posibilidad de conocer algunas plantillas en versión 1.6 observen ustedes, ¿sí? completamente libres ¿sí? bajo la licencia Creative Commons que si yo quiero algunos eh, algunas extensiones o algunos componentes ¿sí? dependiendo de la versión que yo esté trabajando pues lo puedo lo puedo hacer por ejemplo aquí de las plantillas yo doy clic aquí en plantillas ¿sí? y me trae me trae la posibilidad de solamente bajar estas plantillas la versión en 1.6 ¿sí? para algunos de ustedes si está interesado en en bajar algunas plantillas pues esta página nos puede servir vamos a mirar otra página esta página llama yunla24 ¿sí? la dirección es www.yunla24.com esta página es bastante interesante porque también nos brinda un conjunto de plantillas de diferentes versiones completamente libres también cada una en sus versiones, yo puedo mirar los templates, el demo, por ejemplo ese, si lo quiero observar, observen ustedes, es, un, es una demostración de la plantilla que en algún momento yo, yo he escogido, observen ustedes, este es el demo, ¿sí? una plantilla bastante, bastante interesante para las personas, por ejemplo, que deseen trabajar ediciones, fotografía, entonces eh, son son versiones eh, y aquí nos trae el soporte completamente si ¿sí? el título la qué versión se, se va a aplicar el tamaño de la página sí cómo se va a bajar cuántas eh, cuántas veces se ha bajado este por ejemplo esta página este, eh, esta plantilla llama una plantilla para para corporativa sí y de diferentes versiones que existen o sea esta es otra página que eh, a cada uno de, de ustedes les podrá servir para poder bajar plantillas o escoger la que mejor le, con, le convenga a, a su necesidad o a su estilo miremos otra miremos otra otra página que también que nos puede ayudar por ejemplo esta página que vamos a, a conocer me, me parece bastante interesante ¿sí? subtemplate porque eh, me permite tener otra mirada de las de las plantillas si ¿sí? observen ustedes por ejemplo que aquí me muestra que ellos tienen más de 100 plantillas chunla y plantillas libres doy clic aquí en plantillas libre y me trae el conjunto de plantillas me parece muy llamativas de buen color sí que en algún momento eh, ustedes deseen deseen utilizar cuál es la dirección de esta de esta página se llama www.sotemplate.com ¿sí? con solamente con ese más que suficiente y ahí ustedes este es el inicio de la página y ahí pueden irse a donde nosotros fuimos inicialmente que es aquí ¿sí? aquí van y, y, y pueden observar todas las plantillas libres que en algún momento existan miremos otra plantilla que es la plantilla que normalmente siempre hemos trabajado nosotros o la que yo les había invitado a que observaran que es la plantilla yunlaus.es esta yunlaus.es me parece que es una plantilla bastante interesante porque aquí existen un sinnúmero de plantillas de versiones 2.5, 1.6, 1.5, 1.0 y hasta 3.0 esta, esta página ya ustedes la conocían sí esta, esta página bastante interesante y aquí podemos escoger un sinnúmero de plantillas de acuerdo al perfil o a la razón de ser de nuestro sitio. Conozcamos otra página. Miremos por ejemplo galerías, galerías de templates. Me parece que también es interesante esta página. Porque también me permite eh, conocer un sin número. Observen ustedes, un sin número de plantillas, en este caso he seleccionado previamente plantillas 2.5 observen ustedes sin número de plantillas 2.5 que yo puedo escoger de acuerdo a mi necesidad quiero mostrarles algunos tutoriales por ejemplo, aquí hay una página aquí hay una página que se llama ayuda.junla guía de, guía de instalación 2.5 esta página es bastante interesante porque me muestra una versión traducida al español de Joomla. La versión original es, está en inglés de 2.5 para principiantes y hay una mm, versión traducida al español de 2.5 de, de 235 páginas. Aquí ustedes pueden dar darles descargar, se descarga, está en PDF y es un buen material de lectura para las personas que estén interesadas en profundizar, en, en, ir, en, en, en ir fortaleciendo toda la parte de, de, de Yumla. Otro, otro sitio que es bastante interesante que, que ustedes conozcan, que creo yo que, que es interesante es un manual en línea, se llama, la dirección es ayuda.yunla.espanish.org slash ayuda joomla Este es un tutorial en línea que me permite ir conociendo cada uno de los elementos ¿sí? principales de lo que es Yunna. viene por capítulos, el capítulo 1, cap viene hasta el capítulo 8, viene con algunos anexos y es interesante porque está en línea y me permite ir bajando ir conociendo algunos elementos, irme conectando con algunos elementos propios de la comunidad de Yunna. y por último mostrarles a ustedes una página donde la vamos a utilizar, esta página sí la vamos a utilizar porque es una página que me permite poder bajar el editor profesional que vamos a trabajar en Joomla, es un editor, no el editor básico que viene en la plantilla Joomla, sino el JCE, es un editor profesional que tiene unas, unas mayores y mejores alternativas para poder editar texto imágenes dentro de, los, dentro de los artículos de Joomla. Esta, esta página se encuentra en www.yunla eh, content, eh, content así se llama la página content, o sea editor contenido editores.net ¿sí? más adelante voy a explicarle cómo llegué yo a esta página esto no hay, no hay ningún inconveniente veamos otra página que es interesante que conozcamos que es una, una página donde me muestra imágenes libres o sea eh, no son licenciadas y por lo tanto yo las puedo utilizar libremente yo no sé si ustedes algunos de ustedes han visto ya en algunas plantillas de Joomla algunas imágenes algunos eh, algunas imágenes de estos de, eh, de estas personas sí que son modelos que sirven para y que se muestran para mostrar para que se les tomen las fotografías eh, por ejemplo, esta imagen, observen ustedes, son imágenes básicas que, se, que sirven para, que se prestan para eh, montar eh, encabezados de plantillas. Por eso mismo eh, son imágenes libres. Esta es una página, no necesariamente eh, coloca algunas imágenes libres, sino que también hay algunas imágenes que tienen algún costo de aquí hay mucho, mucha comunidad que utiliza este sitio para poder bajar o comprar imágenes o fotografías que tengan que ver con el sitio que están diseñando. Esto es como a grandes rasgos el conjunto de páginas que van en algún momento podemos tener disponible para poder empezar a utilizar todo el recurso eh, propio de Joomla o todas las herramientas web 2.0 que nos brinda eh, la web. vayamos al sitio que estamos construyendo en este caso se llama eh, www perdón se llama localhost eh, curso diseño web administrador y le vamos a decir admin curso está la clave o la contraseña y entramos al sitio cuáles son los recursos o las herramientas que nosotros vamos a instalar el primero que lo que primero que vamos a hacer como les dije yo a ustedes es instalar aunque ya por defecto nosotros hayamos instalado una plantilla en español si, si ustedes lo requieren pues vamos e instalamos eh, primero que todo bajamos los plugins o los componentes que necesitamos yo aquí previamente los he bajado cuáles son esos componentes que vamos a trabajar Primero vamos a trabajar unos componentes de la 2.5 que son estos siguientes. Vamos a trabajar un componente que es el editor profesional JCE 231 y eh, el paquete o el kit administrador en español para Joomla. ¿Cómo llego a este, a este kit? Pues sencillamente cuando yo eh, cuando yo bajo Joomla, Joomla del sitio oficial, observen ustedes. Cuando yo estoy en este momento en Joomla, aquí en la versión 2.5, observen aquí, esta versión me permite poder bajar el, el, el idioma ¿sí? del administrador y, y, del, y el frente, o sea, del, del, del front page de la página de Joomla en español. Entonces, yo sencillamente lo que viene, viene en diferentes formatos de comprensión, punto C, sí. el idioma administrador también en sí, el administrador y front juntos en .zip. ¿Cómo, qué es lo que hago pues sencillamente eh, doy clic aquí para bajarlos inicialmente los bajo ¿sí? observen ustedes que este es el conjunto y que yo le digo sencillamente aceptar bajar guardar como y ese este es el elemento que o el conjunto o el kit que yo he bajado hasta aquí ya lo tengo yo ya lo tengo bajado ahora sencillamente me falta desinstalarlo hagamos esa instalación entonces me voy para la página del administrador previamente donde yo he instalado Joomla voy a extensiones y le digo gestor de extensiones aquí en gestor de extensiones voy a subir un archivo paquete le digo examinar busco ¿sí? el plugin que yo voy a subir en este caso lo tengo en Joomla en una en una carpeta llamada Joomla componentes de la versión 2.5 aquí está mira. este es el que habíamos bajado le digo open y le digo subir e instalar. Él inmediatamente empieza a subir el, el paquete al, al servidor y lo instala, lo descomprime y posteriormente lo instala. Una vez que lo instala me, me manda un, un, un aviso como me lo está entregando, paquete instalado correctamente. Y en este caso ya he instalado completamente el kit ¿sí? en español del front-end y el back-end para poder trabajar en en habla española los dos elementos que yo requiero en el diseño del sitio web ¿Qué otro elemento necesito ahora necesito voy a ir a voy a ir a google y sencillamente le voy a decir eh, jce J editor observen ustedes y cuando editor que es el editor profesional que que hay que, me parece a mí que es necesario instalarlo en Joomla, porque los editores que por defecto la plantilla Joomla me trae son pues son un poco insuficientes para las cosas que en algún momento yo voy a requerir. Esa razón, por lo tanto, me obliga a instalar un editor que me facilite mucho más o que tenga una mayor cantidad de herramientas para poder yo editar mis artículos. Aquí lo tengo, ¿sí? inmediatamente me trae, por defecto me trae J-Editor, observen ustedes y me dice don lo si yo le digo editor me lleva a la misma página que don loa no hay ningún inconveniente vayamos a esta también observen ustedes que esta es la página que ya previamente yo les había comentado cómo se llama la página se llama www.junlacontentseditor.net support installation editor de dónde nace esta página pues nace de la búsqueda que yo previamente le hice si ¿Sí? observen ustedes aquí previamente le hice ya. yo puedo dar clic derecho y ir a la página principal del sitio, se ven ustedes me lleva a la página principal del sitio en la página principal del sitio sencillamente yo le digo editor download editor, hágame el favor y me muestra el sitio de editores profesionales y me trae eh, las tres versiones la 3.0, la 2.5 y la 1.5, en este caso pues yo voy a señalar la versión 2.5 que es la que vamos a bajar debido a la, a la versión que hemos instalado de nuestro sitio y aquí, aquí está me, me lo trae en dos formatos de compresión en el formato tar y en el formato zip yo le digo que en el formato zip le doy clic aquí en download para poderlo bajar le digo guardar archivo y este este archivo comprimido es el que ya previamente yo lo había bajado lo, lo tengo ahí sencillamente para instalar o sea que hasta aquí ¿Qué es lo que he hecho? Bajar un, un editor profesional que me permite trabajar mejor la, la edición de artículos. Vamos a subirlo. Entonces vuelvo a la página del administrador del sitio que yo estoy trabajando y sencillamente le digo examinar y hágame el favor y me instala este componente. ¿Por qué componente? Porque viene com que me indica que esto es un componente de Joomla. Le digo open y le digo subir e instalar él inmediatamente empieza el proceso de subir después descomprime e instala ese componente en Joomla. cuando lo haya terminado de instalar pues me, me, me avisa que el, que ha sido correctamente instalado o si no me muestra algún algún mensaje donde si sí, se haya presentado algún error ya en este momento me indica que JC Editor 2.0 la versión 2.3.1 ha sido correctamente instalada ¿sí? y que ya en este momento puedo utilizarla miremosla aquí aquí puede, me, me debe aparecer eh, la, la versión aquí está observen aquí ¿sí? el control panel ¿sí? de los componentes que previamente yo he instalado ¿qué otro componente necesito? necesito otro componente que es importante que lo tengamos nosotros para poder ubicar algún sitio propio del, del sitio web o alguna carpeta, algún directorio propio del sitio web en este caso necesitamos un explorador, acá de cuenta como si estuviéramos trabajando ejemplo, como si estuviéramos trabajando en el administrador de archivos, este es el administrador de archivos de windows ¿sí? vamos a tratar de buscar un componente que nos brinde esa posibilidad eh, yo previamente conozco uno voy a, voy a ir a internet se llama Joomla. Explorer, así se llama, y le voy a decir 2.5 para la versión 2.5 a ver si me la trae. Vamos a mirar y aquí me trae me trae eh, Joomla Explorer 2.5. ¿sí? Ah, me trae, me trae la, la página. Observen ustedes que hay un Joomla Explorer de la página por defecto de Joomla. Observenla aquí. Voy a dar clic derecho y esta es la página que mmm, que habíamos nosotros visto previamente de, como recurso para utilizar algunas herramientas propias de Joomla. pues ¿cómo, cómo puedo llegar a esta página pues muy sencillo esta página me muestra eh, todas las categorías se ven aquí ¿Sí? esto me aquí me indica eh, los cambios más, más relevantes que se han hecho en, en última en Joomla y me dice que administrador de archivos, observen ustedes aquí dice administrador de archivos y en administrador cuando yo doy clic en administrador de archivos me, me debe traer todos los todos los componentes que me permiten administrar, ojo, los archivos en Joomla, aparece JSML, el FIT si ¿sí? la versión 1.5 y 2.5, tiene 21 votos y se han visto 53 veces, este simple archivo Lister, si, ¿sí? Viene para las, para las tres versiones, la 1.5, la 2.5 y la, y la 3.0. Sí, el Ninja Explorer solamente viene para la versión 1.5. El Ocefine Manager que viene para las tres versiones. El Simplify Unload viene para las tres versiones. Y X, X eh, Explorer. ¿sí? Viene para las tres versiones. Y aquí está Joomla Explorer que es el que nosotros más hemos buscado. Bien, tiene 7 votos tiene 141 eh, bajadas pero solamente viene para la versión 1.5, aquí tenemos un inconveniente esa es la razón de la que porque es importante leer la documentación propia de cada uno de los componentes entonces ya nos toca que mirar cuál es el más recomendable después de este, me parece que este puede decir, miren, este tiene 76 votos tiene 203 bajadas ¿sí? esta tiene 59 este tiene 16, 44 y 19. Podemos bajar este, bajémoslo. Y entonces le decimos que la 2.5, que es la, es, la, es la más la más recomendable. Entonces vamos ahí y la bajamos. Observen ustedes. La 2.5 aquí está. Ya. Sí, compatibilidad para la 1.5, 2.5 y la 3.0. Entonces le digo bajar. Me aparece el archivo para poderlo bajar. Observen ustedes aquí en formato .zip. Doy clic aquí para poderlo bajar. Y me da la posibilidad ya poderlo guardar inicialmente en el computador. Entonces le digo guardar como. Y aquí lo coloco. Si, sí, explorer. Si ¿sí? la 2.2.1.3 eh, para la versión de Joomla 2.5. listo ya lo hemos bajado ahora vamos a, al administrador del sitio de nuestro sitio y volvemos nuevamente a gestor de extensiones para poder bajar el x explorer la versión que nosotros hemos seleccionado y poderla instalar en el administrador de archivos en este momento está en el proceso de, de de subir, de descomprimir y instalar ese componente que es necesario para poderlo para poder manipular todos los archivos del sitio del sitio de Joomla como un administrador, como un, simul, como un simulador de un administrador de Windows. Eso se nos, nos va a facilitar mucho poder trabajar la ubicación de algunas imágenes o de algunos documentos. Aquí ya me indica que satisfactoriamente ha sido instalado este componente y a partir de este momento pues tengo ya los tres componentes que le había comentado tengo el editor sí tengo el x explorer observen aquí si, si yo quiero dar clic aquí aquí le puedo dar clic para que me muestre observen ustedes cómo me va a mostrar cómo me muestra en este momento el sitio mire aquí me está mostrando ya el sitio y la composición la composición del, del de dónde está el sitio del de, del conjunto de archivos que contiene el sitio. Entonces, eh, sencillamente lo que yo hago es empezar a buscarlo. Aquí está curso diseño web. Mirenlo aquí, ¿Sí? Y aquí está el conjunto las los templates. Todos los templates que en algún momento yo necesite y irme al, al a la plantilla que en algún momento yo haya seleccionado. Bueno, hasta aquí quiero comentarles que. Eh, Hemos cumplido con el propósito de, de, de conocer algunos elementos propios del sal, me dice salir del explorer, le digo salir. Y una vez que he salido del explorer, vuelvo, vuelvo a, al sitio Joomla. Observen aquí vuelvo al sitio Joomla. Y ahora sí finalizo. Finalizo la administración. Me salgo como administrador. Con este video. Eh, Trato de cumplir con algunas explicaciones, con algunos recursos que son necesarios tenerlos. En el próximo video estaremos mostrando cómo seleccionar una plantilla del conjunto de páginas que hemos visto de plantillas, cómo subir la plantilla y a partir de ahí empezar ahora sí a trabajar directamente en los diferentes contenidos de artículos y de menú y de cómo se diseña un menú, cómo se organiza un artículo dentro de un menú de un sitio web. Espero que este video haya sido... Del agrado de, de ustedes. Nos vemos en una próxima.